¡Se escucha! ¡Ya he entrado! ¡Ah! ¡Ale! ¡Mama mía! ¡Ay va el tío! Este voy a ser un guerrero... Si ya, está macha... Mira, ya ya me ha empezado, ya me ha machacado Tiene que bueno estoy, ya me voy a quedar con ese Mira, Tiene el pelo hasta, hasta como yo Oye, ¿puedo bailar y todo? Ya, ya está todo hecho Ya, es mi juego favorito Un macho alfa, pelo pecho pelo pecho y lomo plateado, bailando esto es mi juego favorito, Digan lo que digáis Haciendo el Gat, mamá mía de mi arma. Ya está. Es mi hijo favorito. No, hombre. Obviamente, aquí ya la sabemos. El hacedor de la muerte. Vale. Te esperaba. Yo, yo también. El destino te ha traído aquí. Uy. Mamá mía que bajón. Mamá mía. Te doy la bienvenida al filo del mundo, Trixion. Hombre... A ver. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. ¿Sí viene? ¡Qué guapo! Próxima parada Trua La tierra olvidada Os oh, Vamos a trolear Vamos a matar tro. Eh. ¡Hay que defender el campamento! ¿De dónde salen todos estos trolls? ¡No dejéis títere con cabeza! Ahí, todo unido ahí, torre unido ahí, ahí. Ahí, torre unido, torre unido. Vosotros reunidos reunido, ahí. A ver, me noto que el mío es un poquito tosco, porque es, es fuerza bruta. Vaya despilfarro dude. Sí. Obviamente Era el primer enemigo Y es lento Y nada más <t> La araña se fue a la mierda Inténtame atacar Cuidado chicos, fácil Cuando la luz, el destino, alcance los confines del mundo. ¡Ion! ¿De verdad es él? El... Parece muy joven. No tiene poderes no. curativos? No. Más riel, parece bien, parece débil. No dicho nunca. Papá, ¿quién es? Un sacerdote muy famoso. Increíble. Bienvenido a Holm, santo. ¡Ja, <risa> Muchísimas gracias por esta cálida bienvenida. Armel se llama el tío. Barut y el resto de la aldea guardan impacientes su llegada a la catedral. Oh, en ese caso será mejor que no haga esperar al padre Barut. Shh, silencio, preparaos. Ahora. Corre. Uh. ¿En serio? ¡Ah, que hay más! Gracias por salvarme. ¿Te diriges a Pride Hall? No, hombre, pasaba por aquí porque se ve que te iban a atacar. Sigue este camino y llegarás a Pride Hall. ¿Quiere venir a la aldea conmigo en este carruaje? Pues ya Y encima conduce. Te trae por Pride, Holman. Ya sabes, la putis, digo... Estás buscando el arca, ¿eh? ¿Sabes? La mayoría de la gente tacha el arca de mito. Lo cierto es que yo también busco el arca. Según dicen, hay una losa de piedra en este pueblo que alberga información secreta sobre ella. ¡Qué coincidencia! Tal vez podamos viajar juntos y ver... Me dejaste ya de mariconada, hombre. Mama mía, con el sacerdote, ¿no? ¡Dios! ¡Mama mía con el sacerdote la que trae, eh! ¡Aguanta! ¡No, el caballo! el caballo el caballo caballo para allá, no, no, no, no, no, no. Mama. Cuidado, dice. Pero si cuidado cuida conmigo, tito loco. ¡Paraí! Paparabara, paparabara, paparabara, Vengo a entrar, a ver a mi amigo que he rescatado antes. Sana, sanita, Corito de rana. Padre Barut, esta aventurera me ha salvado. ¿Cómo que aventurera? ¡Si soy aventurero! Oh, veo bondad en tu mirada. ¿Me ha hecho aventurera? También busca el arca. ¿Qué soy aventurero? Vamos, vamos a misiones. Veamos si hay alguna herramienta. Veo muchos aventureros por aquí últimamente. ¡Uuh! ¿Cómo suena ese? Vámonos. Freidholm es una ciudad que rebosa historia religiosa. Oh. Pero se trata de uno de los lugares más sagrados del mundo. Bájame el señor. Eres un aventurero en busca del arca. Esto me recuerda a, a por delantela, ¿eh? Lo siento mucho. paso un olivo, no me jodas. ¡Otra modo, ser disponible! ¿En serio? Rotar cámara. ¡Uh! Hola, aventurero. ¿Soy ¿Puedo ayudar? Soy Putele, la reina de la tele. Iba de peregrina y me cogiste de la mano. Hola. ¿Cielo? ¿Qué puedo hacer por ti? No me digas cielo, me pongo tontorrón ¿Hola cielo? ¿Hay que Mamma mía, y también canciones, colega Joder oh. Vámonos a Lockley Y este que le pasa Me lo como a todo con papas fritas Quiero reventar Aquí Uf, Reventado las distintas razas del mundo... Los Siderales... Se unieron a los Siderales para derrotar a los demonios y poner fin de una vez por todas a la guerra de la cadena. Los Siderales... Los Eternos, los Siderales, los Avengers... Mamá, mía como estamos, ¿eh? Ahí estás. ¡Oh! ¡Qué soledad de la vida! ¿Investigas las ruinas pétreas? No te estaba esperando a antiguo petón. A ver esa boca, ven. Ta -ta -ta. ¡Manda como una misión de zona! ¡Vamos a venir a la espalda! ¿Vamos a morir a la espalda? Asesina monstruos, mamá mía. Venga. Mamma mía, qué porazos pegas, tío. Un oh, Rico, macho. Encuentra la losa, no cueste lo que cueste. Si fallas, estamos todos muertos. Bueno, chicos, ya sí que sí, vale. No vamos allá, ¿vale, chicos? Me irá a seguramente un poquito con más los arcs, si os ha gustado y todo eso, ya sabéis. Eh, gracias por estar ahí. Recordad que retransmito en Twitch. Aunque me veáis en YouTube. Pero estoy retransmitiendo tanto en YouTube como en Twitch. Pero siempre retransmito exclusivamente en Twitch. Así que me gustaría vuestro apoyo para grazar en Twitch. Los vídeos, obviamente, vendrán a parar al canal. Pero los streamings serán exclusivos en Twitch. Recordad eso. Gracias por estar ahí. Recordad seguirme en Twitter. Chao, chao, chao, chao. Oh.